¡Hola Cáncer! ¿Cómo estás guapo, guapa de Cáncer? Te doy la bienvenida a tu espacio de biosabiduría ancestral para esta tu guía mensual general del mes de septiembre esta guía que tiene como objetivo despertar tu alma, despertar tu luz proporcionarte la herramienta para que puedas autosanar aquellas áreas de tu vida en donde te sientes atorado, atorada y deje salir tu brillo, tu autenticidad, sobre todo porque Cáncer eres un, un, un más como emocionalmente activo y también te siento como un poco resistente a, a, a estas emociones. Fíjate que he estado grabando o tratando de grabar tu guía por tres ocasiones y algo sucede, así que en esta cuarta vamos a ver qué es lo que te quiere decir este poder superior a través de este oráculo de sabiduría con hadas. Sobre tu presente, tu pasado, lo que te sugieren como acción para que sueltes tus resistencias y los resultados al final del mes de septiembre sean... Bastante jugosos, bastante positivos para tu vida Ok, vamos a sacar cinco cartas Que nos hablen de tu presente Te voy a poner de este lado Ok, para que puedas ver las cartas Tu presente Tu pasado Las sugerencias para que actúes acciones. Vamos a ver qué te dicen sobre las resistencias que que hay ahí en tu vida, cáncer, para dejarte fluir como como pez en el agua, como colibrí libre. Bien, vamos a ver. Tienes tus resistencias. Esta carta 7 de Espadas nos habla de cómo va a terminar tu mes. Tienes también la templanza. Te acompaña. Ahorita vamos a, a, a, a hablarlo detalladamente. En tu pasado tienes el as de bastos. Cáncer, estás brillando, déjate brillar con toda tu luz. Tienes a la estrella en tu presente. Vamos a ver. Qué emoción tu guía, tienes a la estrella en tu presente. Estás brillando por donde quiera que te paras, llamas la atención. Porque este brillo natural en ti, Está siendo expuesto, ¿ok? De repente te sientes un poco tímido, tímida. Pareciera que brillar es algo nuevo para ti en estos días. Como esta hada que sabe que, que tiene un poder interno bastante fuerte, bastante bueno, sin embargo como que se esconde un poco. Así te estás sintiendo, cáncer. Deja salir tu potencial, ya vienes con con el sí integrado en la vida, solamente libéralo, ¿ok? Esos no que te compraste alrededor de, de lo que has experimentado, solamente son producto de tu falsa creencia de ti mismo, de ti misma. Conecta con tu alma. ¿Cómo conectar con tu alma? Te voy a dejar aquí abajo un link para que escuches una breve conferencia que habla acerca de cuál es el camino hacia tu evolución cáncer y también otro para que comprendas en dónde está hoy la humanidad y despiertes junto con ella, ya estás listo para despertar, lista para despertar cáncer Date la oportunidad de brillar y compartirnos esa luz Vamos a ver eh, cómo te estaba, cómo te fue en, en este pasado de hace un tiempecito Y es que empezaste a entrar en acción a esta sensación de querer aventura en la vida, cáncer Este haz de bastos representa el fuego, esta llama, este calorcito que te inspira a actuar Hacia tus eh, Proyectos, tus sueños Te prendí la luz para que se vea un poco más Creo que se estaba viendo un poco oscuro Y esta luz Que acabo de prender para ti Es la luz interna Que tienes Y que ya está latiendo en tu corazón Para que brilles Cáncer es muy buen momento para ya soltar la dependencia al drama eh, Sabes ahora con estas nuevas ideas que estuviste recibiendo nuevos proyectos u oportunidades Las empezaste a poner en práctica y entonces empezaste a brillar Tuviste Viviste un cambio de actitud bastante positivo de vida y en este cambio positivo, te sientes con fortaleza, te sientes con poder interno. Tu creatividad está a flor de piel, déjala, déjala salir. Este ingenio que tienes para ser estratega, es muy buena estratega, cáncer. Y esto te da, te da resultado para buenos negocios. Buenas posiciones Cuando vibras desde una energía alta Es importante mencionarte esto Porque posiblemente me digas Oye, no me está yendo bien en las finanzas O en las relaciones Checa desde qué energía estás vibrando Si estás vibrando desde la energía del amor De la entrega, de la confianza En el ser superior que creas en tu, pues, Si estás vibrando desde esta energía del poder Interno para compartirlo con los demás, con quienes te rodean, tus resultados están siendo bastante positivos. Sin embargo, si hay vibración de miedo, de resistencia, de eh, resentimientos o emociones que no, de, no quieres sanar, no quieres sentir, por tanto no quieres sanar, pues los resultados son, son nada favorables para ti. Entonces, checa desde qué energía estás vibrando, sobre todo porque... Eh, las recomendaciones que el día de hoy te hacen las AAS con este 2 de bastos Es que tienes la capacidad de trabajar en sociedad, en equipo Sea con la pareja o sea en los negocios Tienes la capacidad de brillar en equipo Te recomiendan abrirte a la comunicación cáncer Recuerda que la comunicación más que el que tú hables y hables y hables es escucha detente a escuchar, aprende a escuchar lo que la otra parte quiere decirte. Hay muy buenas ideas que te pueden compartir, solo que no las has recibido porque de repente tienes esta resistencia a escuchar a las demás personas. A veces te muestras un poco falso o falsa, ¿ok?, Sé auténtico cáncer, te recomiendan ser auténtico con este dos de bastos poner mayor atención a los deseos de tu alma lo que vibra en tu corazón y soltar esa necesidad de manipular a las personas ok, aguas, porque andas, andas manipulando por ahí información, emociones, personas y esto lo único que sucede es que te lleva al lado del ego al lado del miedo cuando manipulamos estamos en el miedo, el miedo a no tener, al no ser suficiente, eh, el miedo a estar solo, si entonces empiezas a manipular cáncer, recuerda que no estás solo, la principal compañía y la más, la más, la más importante es la compañía divina que tienes, deja de manipular, ok, te recomiendan dejar de manipular, ser sincero contigo mismo, contigo misma, sobre lo que realmente quieres, y ser auténtico, ser claro, ¿okay? comunicar, comunicar lo que lo que estás sintiendo, no desde el miedo de, para manipular, sino para que tú avances y evoluciones y sigas brillando, esa necesidad de control también te recomiendan que la sueltes, recuerda que todo fluye en un proceso perfecto de la vida, lo que es para ti, ahí va a estar. Y lo que no, aunque lo quieras y lo forces, jamás va a estar en, tu, en, en ti. Aprende a disfrutar el proceso, a disfrutar el camino del viaje de la vida. ¿Ok? Porque... Ante estas ganas de controlar esta parte de la vida, empiezas a sentirte bloqueado mentalmente y emocionalmente. ¿Ok? Este 9 de bastos nos... Dice que tu principal resistencia es a soltar el control Y lo que te está originando esta, esta resistencia es bloqueo mental No saber qué decidir Tener miles de pensamientos en tu mente Generalmente basados en el miedo y en la escasez Y eso da como resultado no saber hacia dónde ir No saber qué decidir si brillar o esconderte ok es importante que fluyas con los cambios, con la vida con tus emociones te muestres tal como eres cáncer, si eres enojón, enojona está bien, muéstrate como eres porque hay partes de ti que aún no conoces Puesto que venías de una creencia políticamente correcta en el que debías ser de una u otra forma Y te fuiste escondiendo poco a poquito, entonces hoy estás ya abriéndote al mundo Conoce todas las partes de ti, intégrate Conecta con tu alma, conecta con tu ser Porque de esta manera tu, tu mes tu mes está muy enfocado a soltar estas dependencias para que brilles, tienes elementos de fuego que es el empuje, el poder interno y también tienes este siete de espadas que nos habla de cómo va a terminar tu mes y está reforzándose y, y soportándose por la templanza ¿ok? y esto nos indica que una vez que decidas brillar y soltar el control te darás cuenta que ya no requieres depender o ya no vas a depender de encajar ante una sociedad que ya no está funcionándote. Vas a soltar la dependencia a ser aceptado o aceptada. Y esto te va a abrir las puertas, cáncer, para... Poner en marcha, accionar en tus finanzas. Porque estas ideas, estos proyectos que estás teniendo y en los que ya estás brillando, se van a potencializar cuando dejes la necesidad de controlarlas. ¿Ok? Sí es importante que hagas tu 1%, lo que a ti te toca pero deja que suceda y que el flujo eh, de las situaciones, de las experiencias, corra. ¿Ok? Eres una persona que tiene esta capacidad de ser justo, de ser justa y noble. La templanza nos habla de que cuando tienes esta claridad, cuando empiezas a reconocer quién eres y brillas como la estrella para todos lados, vas a tener la capacidad de definir o de evitar enfrentamientos con personas que te rodean o en situaciones importantes para ti, porque estás como... Vas a estar trabajando tu autenticidad. Y en estas ocasiones de posibles enfrentamientos, lo que te va a ayudar a no entrar en el conflicto de, y, o en el miedo es esta capacidad de ser honesto contigo mismo, contigo misma, de mostrarte justo, de mostrarte claro o clara. Y de esta manera. Va a empezar como este efecto filtro en donde habrá movimientos, personas se van, buenas amistades o lo que tú considerabas como buenas amistades se mueven. No porque sean malas, sino porque en este brillo, en esta autenticidad que estás trabajando, las energías ya no están alineadas. Está bien, porque vienen energías alineadas a tu autenticidad. Y en esta alineación vas a potencializarte en, en tu poder interno, ¿ok? Y ese poder interno viene con proyectos. Viene para ti en este mes, Cáncer, la, por, la oportunidad, la posibilidad de que una vez que decidas brillar, oportunidades y personas realmente importantes van a voltear hacia ti con oportunidades, con opciones bastante buenas bastante jugosas de manera material porque vas a poder materializar uno de tus sueños o uno de tus de estas ideas, de estos mensajes que te llegaron en, este, en, estos momentos, en estos tiempos en este último mes como ideas de proyectos o de nuevos negocios sigue brillando sigue brillando conecta con tu alma escucha cuál es el camino hacia tu evolución, esta maravillosa conferencia que te va a permitir reforzar lo que aquí estás escuchando no olvides ver también el video en donde te hablamos a través de Biosabiduría Ancestral cómo es que la humanidad ya está lista para despertar, entre ellos tú, ya estás listo para despertar, lista para brillar ya lo estás haciendo, potencializa ese poder interno. Muy bien, cáncer, te deseo lo mejor en este mes, que sigas brillando. Recuerda suscribirte, darle like al canal, activar la campanita coquetona que tienes ahí abajo, para que no te pierdas los contenidos nuevos que vamos a estar subiendo, para ti, para tu sanación y para tu trascendencia. Muchas gracias, te envío un abrazo de mi alma a la tuya, y deseo que aquí encuentres las respuestas que tu alma está buscando. Muchas gracias.